Continuando con el módulo de transmisión en corriente continua, hablemos propiamente de los aspectos generales de la transmisión en DC. Entonces, los enlaces en DC o HVDC, como se conoce en la literatura, permiten la interconexión de dos o más sistemas de potencia en corriente alterna mediante una línea en continuo. Vamos a ver las partes que conforman este parte. Aquí tenemos por un lado el sistema de alterna, que puede tener generadores, cargas, líneas de transmisión de ambos lados. Entonces, en este caso, nuestro enlace permite la interconexión de dos sistemas en AC. Finalmente, tenemos propiamente el enlace de corriente continua, que está compuesto por un transformador de cada lado que permite el acople entre el sistema de alterna y propiamente el las estaciones rectificadoras o inversoras que conforman el enlace. Estas las vemos simbolizadas aquí con colores amarillos. Tenemos una estación rectificadora que hace la conversión de AC a DC. Y una estación inversora que hace la conversión de DC a AC. Estos puentes pueden ser doetafásicos, trifásicos, hexafásicos, van a depender de la utilidad pueden realizarse bien con tiristores y específicamente en los grandes enlaces de corriente continua se utilizan fototiristores debido a que cada una de estos puentes pueden tener cientos de componentes de baja potencia para poder alcanzar los niveles de tensión y los niveles de corriente del enlace y propiamente una línea en corriente continua que presenta varias ventajas como es la no, neces la no necesidad de compensar reactivamente la línea no vamos a tener que vencer las reactancias de la línea sino únicamente las resistencias y recuerden que las resistencias en alta potencia son relativamente pequeñas entonces los enlaces de corriente continua permiten la interconexión de dos sistemas de alterna que pueden ser de la misma frecuencia o de distinta frecuencia inclusive de distintos niveles de tensión pueden trabajar de manera asíncrona es decir no tienen que guardar una referencia entre los dos sistemas de corriente alterna. Entonces hablemos algo de los aspectos generales sobre la transmisión de, de continua con respecto a la transmisión en alterna. Entonces los sistemas de transporte con cables en corriente alterna, lo que se conoce como HBAC, se utilizan ampliamente en distancias cortas, entre 50 y 80 kilómetros, ya sean subterráneos o submarinos ya que este rango de distancia tiene costos más bajos que la transmisión en corriente continua. Recuerden que lo que encarece la transmisión en corriente continua son las estaciones convertidoras, que no son necesarias en los sistemas de alterna. Un inconveniente importante en los sistemas con cable en transmisión en alterna, es la máxima distancia que, puede, que se puede utilizar debido a los consumos de potencia reactiva de la línea. Y hemos visto lo que se conoce como efecto ferrante, cómo al energizar una línea de alterna se puede duplicar la tensión en sus extremos, sobre todo cuando estamos hablando de líneas de extra alta tensión, como puede ser la línea de 765 kV. Los sistemas basados en corriente continua no tienen esta limitación práctica de distancia de transporte y necesitan menos longitud de cableado que su equivalente en alterna, obviamente. En la transmisión de corriente continua solamente se necesitan dos conductores, el positivo y el negativo, y en muchas oportunidades el conductor negativo se realiza a través de tierra o en instalaciones marinas a través del mismo mar, ahorrando uno de los conductores. Esto produce una reducción en el costo de los cables que estamos comentando y de la instalación, así como del impacto ambiental y de la tasa de falla, lo que reduce también los costos de mantenimiento. Entonces, en esta gráfica vemos los costos de transmisión en alterna versus los costos de transmisión en corriente continua. Y vemos que a partir de una distancia hay un punto de cruce en donde transmitir en corriente continua es más económico que transmitir en corriente alterna, debido a que no tenemos que hacer las compensaciones reactivas. El problema es para distancias muy cortas, donde los costos iniciales de las estaciones rectificadoras e inversoras superan notoriamente los costos. de alternas. Entonces, a partir de una cierta distancia, es más barato hacer la transmisión de altos bloques de energía con corriente continua en vez de corriente alterna. Entonces, las tecnologías HVDC, bien sea la LCC y o la BSC, que vamos a ver en un próximo video cuál es la diferencia... Tienen muchas ventajas técnicas en comparación con la transmisión en corriente alterna, que puede ser muy importante si se espera que las contribuciones de las plantas eólicas y marinas jueguen un papel importante en los sistemas de generación eléctrica y en la estabilidad de la red. Recuerden que las contribuciones de las plantas eólicas y marinas no necesariamente son a 60 Hz por ser fuentes intermitentes. Por tanto, es necesario realizar su acople a los sistemas de 60 o 50 Hz, que son los parques industriales que tenemos en los distintos países. Por eso la transmisión en corriente continua cobra un papel importante para el acople de estos sistemas, puesto que permite el acoplamiento de sistemas asíncronos. Entonces, ¿qué ventajas tiene la transmisión en corriente continua? Las pérdidas de los cables de C son menores que la de los AC, por las largas distancias. Las pérdidas resistivas son las mismas para ambos sistemas de transmisión. Recuerden que la resistencia en AC es un poco superior a la resistencia de C debido al efecto pelicular. Esto hace que inclusive las pérdidas resistivas sean menores en el caso de corriente continua. Y obviamente no tenemos las pérdidas asociadas a las restancias de las líneas. La tecnología HBDC hace posible la conexión asíncrona de parques eólicos, marinos y redes en tierra firme. Lo se conoce como costa afuera, que hoy en día ha sido altamente empleado para la, la generación tanto eólica como marina. La frecuencia y la fase de ambos extremos de transmisión no deben estar sincronizados, debido a que el enlace DC entre ellos desacopla el sistema. Hemos visto que... Para transmitir en una línea de transmisión en AC, el límite de potencia va a depender de la tensión de los extremos y el ángulo relativo entre las dos barras. En este caso, al utilizar un enlace de corriente continua, simplemente no hace falta mantener una relación angular entre ellos. El flujo se controla a través de las estaciones rectificadoras e inversoras. Los huecos de tensión en la red o otras fallas no tienen un efecto directo en el funcionamiento de los generadores de las plantas eólicas y marinas y por lo tanto tienen una mayor flexibilidad de diseño de estas unidades. Al estar desacopladas y hasta cierto punto, el enlace de corriente continua desacopla el sistema DC del sistema AC en lo relativo a fallas e inclusive puede operar bajo ciertas condiciones de falla. Debido a que se controla directamente el flujo de potencia a través del enlace. Entonces las tecnologías HVDC permiten un control casi instantáneo e independiente. Son tanto de la potencia activa como reactiva transmitida. Y pueden contribuir al control de la frecuencia. E inclusive aumentar el dumping del sistema ante oscilaciones de potencia. La tecnología HBDC bsc puede controlar la potencia activa y reactiva de forma independiente, por lo tanto es posible controlar tanto las tensiones del lado AC y DC de del convertidor. Esta característica es muy útil cuando el sistema está conectado a una red débil en AC. A diferencia de la transmisión en corriente alterna, la transmisión en corriente continua no aumenta la potencia de cortocircuito del sistema de corriente alterna al que se conecte, debido al desacoplamiento que realiza entre las dos redes. Algunas desventajas que tiene la transmisión en corriente continua. El principal inconveniente de los sistemas HVDC con respecto a la tecnología tradicional en alterna es el costo de instalación. Ya lo dijimos, el costo de las estaciones rectificadoras e inversoras son relativamente cuantiosos cuando es la inversión inicial. Pero si a eso le sumamos el mantenimiento y las compensaciones, vamos a tener la curva que vimos anteriormente, donde los costos de la transmisión en corriente continua, a largo plazo, son menores que los de alterno. En general, los sistemas de HVDC, con costos de los costos directos son mayores que los costos del sistema alterno. En especial, el costo de las creaciones convertidoras, y los transformadores necesarios para elevar los niveles de tensión. Hemos hablado durante el video de las estaciones convertidoras. ¿Qué lleva una estación convertidora? Entonces en la figura tenemos una estación convertidora de HVDC. Tenemos que a la estación convertidora llega la línea AC. Por tanto requerimos de una subestación en corriente alterna tradicional. Tenemos el transformador de acople, que ya lo habíamos comentado, necesario para condicionar el sistema de alterna a la estación rectificadora y propiamente la línea de corte. Esa estación requiere un banco de condensadores para poder estabilizar el rizado de tensión del enlace de corriente continua Adicionalmente, requiere un gran contenido de filtros que permitan suavizar el impacto armónico del proceso de rectificación sobre el sistema de alterna, el cual introduce contaminación armónica y el efecto de line notching sobre el sistema de tensión. Entonces los filtros armónicos son los encargados de reducir el impacto del proceso de conversión de alterna continua o de continua a alterna sobre el sistema de potencia. Adicionalmente, pues requerimos una estación de control que permita mantener o controlar el flujo de potencia tanto activo y reactivo por el enlace. Este es el costo mayor de la transmisión en corriente continua, el, el de la estación convertidora. Recuerden que todo sistema requiere al menos dos estaciones convertidoras, una que funcionará como rectificador y la otra como inversor la operación entre rectificador e inversor puede cambiar en la estación convertidora dependiendo el flujo de potencia por la línea. Entonces, propiamente, que tiene el sistema, de, el sistema de transmisión de corriente continua? Entonces, tenemos los dos sistemas de potencia, señalados con la letra A y B. Vamos a tener el transformador de HVDC, que es un transformador especial, cuya construcción es fija y especial, no es un transformador convencional de potencia, ya que éste eleva a los niveles de tensión del enlace de corriente continua, pues tenemos los dos filtros en AC, una a la entrada y uno a la salida, las dos estaciones convertidoras que ya comentábamos en la lámina pasada, una que funcionara como rectificador y la otra como inversor, y el banco de condensadores necesario para estabilizar la tensión en el enlace. Entonces en resumen necesitamos dos estaciones convertidoras de potencia, las inductancias de línea de acople que permiten suavizar el rizado de corriente, los filtros AC a la salida del convertidor para la reducción de armónico y los cables DDC que permiten la comunicación entre, entre los dos puntos de las estaciones convertidoras. Entonces, a lo largo de este tema, vimos las ventajas y las desventajas de la transmisión de corriente continua versus la transmisión de corriente alterna. Cómo a partir de una distancia la transmisión de corriente continua se vuelve más económica que la alterna. Las partes que constituyen un enlace de corriente continua, como este desacopla los dos sistemas AC o más sistemas AC que se permitan a interconectar, los componentes, es decir, dos estaciones convertidoras, los filtros de armónicos, los filtros reactivos necesarios para regular la tensión, la est su estación en alterna, la su estación en continua y, propiamente, el cable de corriente continua necesario para la transmisión. Los invito al siguiente video donde discutiremos las tecnologías HBDC que hoy en día se implementan por las dos grandes compañías que tienen la mayoría de los enlaces operativos a nivel mundial, como son ABB y Siemens. Entonces, les agradezco su atención y nuevamente los invito al próximo video. Gracias.